Esto es una iniciativa que ha tomado el movimiento pensionista de Euskal Herria para extender fundamentalmente tres reivindicaciones. La pensión mínima de 1080. ...en consonancia con el 60% de la Carta Social Europea... ...que recomienda la Unión Europea... ...y que mientras no se ejecute en Madrid... ...se complemente en el País Vasco y en Navarra... ...a través de los presupuestos... ...segundo, la defensa de los, de los servicios públicos... ...universales y de calidad... ...que eso se está desmantelando... ...y tercero, el trabajo de cuidados compartido... ...la brecha de género, en fin, un poco lo, los derechos de las mujeres. Merecidute. Pensio duña, merecido te pensio duña, talangilia se Gracias cadastro